Hola, soy Davinia y él es José y estamos aquí en Pescaito Frito para, para mostraros, como todas las semanas, un nuevo pueblo de la Costa del Sol. Este, esta semana vamos a visitar con vosotros Estepona, este un bello municipio de la provincia de Málaga. Aquí tenemos playa, sierra, aunque no la veáis y ahora vamos a comentar a hablar con algunos lugareños sobre el sector pesquero en la ciudad. No lo veáis. Buenos días. ¿Es usted pescador? Sí, caballero. ¿Qué método de pesca utiliza usted? El cerco. Cerco y areta. ¿En qué consiste? Eh, consiste en eh, que la pesca que hace la sardina, el no, el uré, la caballa, el destonino, el bonito. ¿Sale usted mucho a pescar? Yo ya no, es de mis hijos. ¿Venden el pescado en algún sitio o lo consumen ustedes mismos? ¿Cómo? Que si venden ustedes el pescado o no, lo no, consumen. No. Tenemos un bastador, tengo una, una cofradía que es la que más vende. Y cobra ¿eh? a los intentos. Pues bueno, muchas gracias. Nada. Adiós. Pronto. Eh, ¿Compró este pescado? Sí. Eh, ¿Dónde suele comprarlo? La pescadilla ¿Y qué prefiere, eh, fresco o congelado? Fresco mejor, pero hay veces que lo compro congelado ¿Y por qué? Porque el pescado fresco lo como a lo mejor frito o la plancha, y hay comidas que hacemos aquí en este pueblo, por ejemplo en blanco, que a mí no me gusta con pescado fresco, lo compro congelado Ah, bueno. Pero prefiero el fresco. Vale, gracias. ¿Ya? Sí. ¿Qué tal? ¿Compró usted pescado? Sí, sí que suelo comprar pescado ¿Dónde lo compras? Normalmente lo suelo comprar en los supermercados En Mercadona o en Carrefour ¿Qué tipo de, pe de pescado compra usted? Pues normalmente suelo comprar mmm, pescado congelado me gusta, porque lo haga, porque lo prefiere fresco, por evitar el problema con el arisate. porque congelado ya no lleva el gusano ese del anisate. Pues bueno, muchas gracias. de Nada, a ti. Adiós, adiós. Y ahora nos encontramos en la loja de Estepona, en la cual subastan el pescado que obtienen. Pescado. Y estamos en el puerto de Cepona en el cual eh, podemos encontrar barcos de cenco, en el cual suelen pescar sandinas, pueles, después encontramos de palangre. Próxima semana que, que volveremos, volveremos con, con Marbella. Marbella, la ciudad del veraneo. Hasta, Hasta la, la próxima. Bonjour, Nelson Davinia Davidia José José Ed Nussalon. Un momento, pero que hacemos lo de Adiós. Ahora nos repetimos diciendo tu Adiós. y a ver cómo te sale la topa enrique ¿Ya? Sí. y aquí nos encontramos en la loja de este poner en la cual subasta en el bueno el rabate me he liado chicos, hasta la próxima. No, no, tú tienes que ir. Tú que ir. Yo digo, bueno chicos, hasta la próxima. Y, bien, que... y tú dices, la Marbella. semana que viene volveremos con Marbella, Marbella. la ciudad del veraneo. Vale, venga. Una, dos y tres. Bueno chicos, hasta la semana que viene. Que volveremos con Marbella, la ciudad del veraneo. Hasta, hasta la próxima. próxima. Adiós.